La mañana de este domingo 12 de julio, la Corporación de Concheros de Mischiaguala del señor Mario Cruz Juárez acudió como cada año a ofrecer su danza, cantos y oraciones a la imagen de la preciosa sangre de Cristo en su día, ya que debido a la contingencia por el COVID-19, se suspendieron las actividades religiosas, así como la feria en honor al Santo Patrono. All oh, not El toque de Agradecemos a, a todos los danzantes que hoy nos acompañaron a este, pe, esta pequeña, este pequeño cierre de Feria del Calvario. Agradecemos a todos los que nos visitaron del Estado de México, de, de Actopan, de todos lados que vinieron los danzantes. Gracias por acompañarnos a nuestra preciosa sangre de Cristo. Gracias. ¡Sí! La mayordomía de la Capilla de El Calvario hizo entrega de cubrebocas y mantuvo el orden entre las personas asistentes para reconocer el trabajo de los concheros que después de 98 años mantienen más viva que nunca su tradición. Le damos gracias al Señor de la Preciosa Sangre que un año más nos ha dejado cumplir con este compromiso que no es de cada uno de nosotros sino de todo el pueblo, venir a darle gracias a la Preciosa Sangre un año más, aunque en esta circunstancia, pero con mucha fe, con mucho amor, y Él es el único que habrá de juzgar si lo hicimos bien, lo hicimos mal, Él es el único que nos ha de dar fuerza para el año venidero, los que Él nos disponga a quedar y los que no, pues tendrán que proseguir con esta santa obligación. No, porque no, porque no, porque no, porque no... El jefe de la corporación, Carlos Oceguera aprovechó para hacer una atenta y cordial invitación a las y los jóvenes para que se integren a la danza de concheros, a fin de seguir fortaleciendo nuestra cultura e identidad y mantener vivas nuestras tradiciones. Pues esperamos que, que se una más, más personal, a veces nada más las familias que durante años se han encargado de llevar a cabo esta, estas devociones, estas obligaciones, compadritos y muchachas, muchachas nuevos, eh, qué bueno que, que se acerquen, hay ahorita juventud, pero también hay muchas gentes grandes que hoy por la por la enfermedad, por esto que está pasando, pues eh, este, tuvieron que guardarse un poquito en su casa, que con el deseo de estar aquí, pero que la juventud, los que quieran acercarse, se acerquen a nosotros, con gusto les enseñamos, con gusto les compartimos lo que nosotros sabemos hacer, lo que nos enseñaron y lo que nos dejaron. Espero que algún día volvamos a, a, a tener el grupo más grande como lo fue hace muchos años y aquí en la fiesta del Calvario, aquí inició nuestra danza, aquí iniciaron nuestros pasos de nuestros padres, nuestros abuelos, que ojalá y aquí sigamos conservándolo en el Calvario. <tose>